yo soy Rodrigo Fernández, soy director de IN2, Ingeniería de Información. Que es un sistema de mensajería segura e integrable. Segura es porque se instala en los servidores, es un sistema open source que se instala en los servidores del cliente, y solo los usuarios del Active Directory del cliente pueden acceder a ellos. Las comunicaciones, es un tipo de mensajería de WhatsApp, pero el objetivo es que información no esté en la nube, no esté en un servidor, no esté en modo servicio, sino esté en entornos corporativos seguros. Las comunicaciones son cifradas y aquí no se guarda nada. La información solo se ve la información que está en el servidor. Hay visores y no se puede bajar información aquí. Y además nos permite la plataforma integrarnos a máquinas y a sistemas de información de las empresas. Aquí en el stand hemos mostrado simplemente... Un al que yo le puedo hacer una pregunta y devolverme la temperatura ¿Sí? a modo de ejemplo sistemas industriales donde sería capaz de medir la temperatura de una máquina y cuando pase el umbral de error, entonces podría avisarle por aquí al, al gente que se hace el mantenimiento o sistemas de información de negocio, como Business Intelligence donde todas las mañanas podría recibir en mi mensajería un informe confidencial de ventas yo podría verlo el informe que está guardado en el servidor y podría compartir información con mi equipo de ventas. Básicamente es integración, mensajería y de forma segura. Esto es instant. Es vincular información. Cada vez los dispositivos permiten obtener más información en lugares donde antes no teníamos información. Nos permite vincular sistemas de negocio con los información. Básicamente es, lo que creemos que va a tener éxito es modelos, aquellos servicios o aquellas aplicaciones de negocio que sean de utilidad para las empresas. Y obtener información de sus sistemas de forma remota, entendemos que tiene valor tener información, que tengan toda la información de sus dispositivos, información de todos sus sistemas tanto industriales como de negocio, tener información en un centro, en un, centro en un solo lugar, ¿eh? poder reaccionar rápido, poder tomar decisiones, poder vincularse de forma remota con sus sistemas centrales en entornos seguros y controlados. Sencillamente las organizaciones tomarán decisiones si tiene sentido económico y para ellos. Si temas si, como blockchain todavía no, o temas que todavía no, le, no les llegan a encontrar una autoridad práctica cuyo, cuyo rol no es claro, pues no lo adoptarán. En el momento que somos capaces de mostrar un retorno de la inversión clara y una utilidad clara, los clientes lo adoptarán. básicamente que se sienten a hacer el análisis, que permita que empresas como la nuestra, medianas, eh, se acerquen a ellas y le den la oportunidad de explicarles su, sus soluciones. Y a partir de ahí, pues, las decisiones se toman solas.